Bueno, bienvenidos de nuevo. Enhorabuena si habéis completado la primera parte. Ha sido un vídeo bastante tedioso, lo sé, a mí también me ha costado editarlo, no os creáis. Y bueno, este es el resultado que hemos conseguido. Vamos a poder seguir ahora con el texturizado. Para hacer el texturizado vamos a hacer algo muy simple, es bastante sencillo de hacer, para que tengamos un mejor resultado. Así que antes de empezar podéis buscarme en Cults 3D y darle a seguir a mi página de Cults, porque esto me ayuda mucho para seguir posicionándome dentro de la página de Cults. Eh, también le podéis dar me gusta a mis modelos y podéis eh, descargar alguno, podéis comprarlos o descargar alguno que también tengo gratuito. Esto de verdad que me ayuda bastante a posicionar todos mis modelos en una página web y que la gente pues compre mis modelos y yo pueda seguir haciendo vídeos. Así que bueno, después de esta introducción publicitaria, seguimos. Vale, para poder eh, hacer la textura necesitamos estar también en el modo de Render View. Hay dos tipos de modos de render. Aquí tenemos Engine, ¿vale? En la segunda opción que tenemos aquí a la derecha podemos elegir Eevee, que Eevee sería la segunda pelotita, que es un motor de render muy liviano y bueno, eh, da unos resultados bastante buenos, pero hay que saber utilizarlo. Y yo normalmente utilizo Cycles. Para utilizar Cycles, si tu ordenador tiene una tarjeta gráfica dedicada, podéis utilizar la GPU directamente yo como tengo tarjeta gráfica pues voy a utilizar la tarjeta gráfica también podemos aplicar el de noise que esta, es esta casillita de aquí, y así vemos mejor en el Viewport. Una vez venimos al Viewport, eh, se nos cambia todo a Cycles, pero vemos bastante mal. Entonces, para poder ver mejor los colores, podemos venir a la pelotita esta roja, que pone World Properties, y en Color podemos subir el color a blanco. Y ya con el color blanco pues podemos ver mejor lo que vamos a ir haciendo. Vamos a empezar con la textura de la madera, que va a ser la más complicada que vamos a hacer, porque además una vez hagamos una, luego vamos a poder copiar esa misma textura y aplicarla en otra los tipos de materiales que van a ser de madera. Así que bueno, empezamos, seleccionamos un listón de madera y vamos a ir a la pelotita de materiales que es Material Properties. Damos a un nuevo material y ahora eh, aquí podríamos ir configurando manualmente, cambiando el color, por ejemplo, podemos poner el rosa que queramos o bueno, el, podemos elegir aquí los colores y todas las propiedades del material manualmente. Pero vamos a abrir la pestaña Shading, ¿vale? Si vemos aquí arriba tenemos la pestaña Shading y si pinchamos en ella llegamos a esta, a esta nueva pantalla. Ya, de acuerdo, ahora mismo estamos en Eevee. Vamos a cambiarlo de nuevo a Cycles. Y aquí abajo, en esta ventana de abajo, nos aparece el material, que era lo mismo que veíamos aquí, es exactamente lo mismo, solo que aquí desglosado. Y separado por cajitas. Vale, para hacer el material de madera que vamos a hacer, necesitamos un otro addon. Hay que ponerle un addon. Vamos a edit preference y aquí vamos a buscar no de Wrangler. Vale, eh, no de dos puntos, no de Wrangler. Yo lo tengo activado, pero esto lo tendréis así sin activar. Seguramente lo activáis y aquí. Le damos a Save Preference y ya está, ya podemos cerrarlo. Vale, y para darle a este material el, el tono de madera que queremos, eh, vamos a añadir un Noise Texture, ¿vale? Para eso pinchamos aquí en el, en el fondo negro, Shift A, le damos a buscar y ponemos Noise Texture, ¿vale? Lo dejamos por aquí y también vamos a añadir el musgrave Grave Texture, musgrave Grave Texture, aquí está. Y lo dejamos aquí puesto. Vale, una vez hemos añadido nuestras dos texturas, vamos a unir Height, con vector, el Height de Musgrave con el vector de Noise Texture. Y luego seleccionamos el, más, el Musgrave Texture y con Control T añadimos esto. Esto es lo que ha hecho el Node Wrangler, ¿vale? El lado que acabamos de activar lo que hace es que al pulsar Control T, pues las propiedades de las texturas nos automáticamente nos pongan esta serie de coordenadas que nos sirven para modificar el, el material. Pero bueno, no os preocupéis, esto entenderlo es bastante complicado, así que si seguís lo que voy haciendo yo, no hay ningún problema vamos a acomodarlo un poco vale ahora de Noise Texture vamos a sacar aquí de fact un Color Ramp vale buscamos Color Ramp que está aquí y lo soltamos vamos a moverlo un poquito todo más para allá vale y ahora del Color Ramp sacamos color a Base Color y también de color vamos a sacarlo a Subsurface Color y si veis ya prácticamente tenemos material de madera <ríe> prácticamente ya hecho y ahora si movemos estas flechitas, vemos que se nos va cambiando pues en la influencia de las texturas, ¿vale? Estas son texturas que están mandando información aquí y esto nos lo está mandando al material. Entonces aquí, si queremos que no sea en blanco y negro, simplemente tendríamos que cambiar el color. Sí, vamos a ir cambiando el color ya. Eh, vamos a pinchar aquí... Eh y vamos a seleccionar un color. Si está completamente en negro, lo que hay que hacer es levantar la pelotita al blanco y aquí ya podemos elegir un color, ¿vale? Si lo que quisiéramos de color naranja, pues naranja y yo lo voy a utilizar de color rosa, que es como es la casa, ¿vale? Elegimos un rosita que nos guste y luego en el otro color, que es blanco, seleccionamos en el blanco y podemos coger, por ejemplo, un negro o podemos darle también un tono rosa un poquito más oscuro, ¿vale? Yo creo que un rosa más oscuro puede, puede funcionar bien. Vale, y con esto vamos cambiando la influencia, ¿veis? Entonces, si queremos añadir un nuevo color, hacemos un control clic para añadir un nuevo color y este color pues eh, lo que hace es que nos pone, nos pone un límite, ¿no? Si lo movemos, pues se ve más o menos. Entonces, bueno, esto lo podéis ir ajustando a vuestro gusto. Y para que se note un poquito más el efecto, podemos cambiar el, la propiedad linear por EAC. Vale, esto lo que hace es que nos lo, nos lo deja un poquito más afilado. Pasamos de Linear a Is hay una ligera variación y ahora lo que podríamos hacer es cambiar la escala y si cambiamos la escala pues los nudos de nuestra madera van a ir cambiando si ponemos más pues son más pequeños los nudos y si ponemos menos pues es más grande y bueno ir buscando el momento en el que os guste yo lo voy a dejar más o menos por 18.000 y luego el detalle lo podemos modificar también podemos ampliar o reducir como veáis vale si lo reducís pues se queda más negro si lo ampliáis pues es que está más difuminado. Luego el roughness, esto es importante porque cuanto menos roughness tengamos, más brillante va a ser nuestro material y cuanto menos le pongamos, pues menos brillante. Como la madera no es brillante, salvo que esté bien de barniz, vamos a ponerle algo alto, ¿vale? Vamos, yo que sé, un 0.7, un 0.8... Ahora mismo no se está apareciendo mucho, pero bueno. Y luego la distorsión también la podemos modificar un poco. Yo la voy a ampliar hasta estar a gusto. Esto quizás es demasiado... Algo así, 0.8 puede estar bien. Se nota que es madera, quizá hay que cambiar un poco la escala. Bueno, podéis ir modificando estas cosas a vuestro antojo, ¿vale? Aquí en el nodo de musgrave, grave eh, lo que podemos hacer también es modificar nuestra escala. Eh, aquí también funciona, ¿vale? Si lo queremos más estirado o menos estirado, pues esto aquí también funciona, ¿vale? Hay que tener en cuenta también que las dimensiones de estos tablones es bastante grande, ¿no? Entonces todo eso afecta. De hecho, vamos a ir a Item y en ítem tenemos que mirar la escala ¿veis? si os fijáis aquí la escala la tengo, en... la tengo hecha con una caca entonces para que se aplique bien nuestra textura lo que tenemos que hacer es control A y aplicar la escala al aplicar la escala, pues la textura se coloca mejor en nuestro objeto. Aunque aparentemente no ha hecho nada, pero el... esto es importante para que las texturas funcionen bien en los tablones. Porque si no, por ejemplo, si hemos estado jugando con ellas si y hemos rotado 90 grados algún tablón, la textura en lugar de aparecer horizontalmente va a aparecer de forma vertical. Entonces eso pues, queda bastante feo. Y luego en el mapping podemos también jugar con la escala, aquí abajo, en escala. Podemos jugar con la escala en X, en Y, pues esto va modificando también cómo se distribuye nuestra textura por el tablón. Entonces, si lo hacemos más grande en Y, por ejemplo, pues los nodos se quedan más circulares, más aplastaditos, así pare parece que es más madera. Tampoco hace falta que toquéis tanto, ¿eh? Vale, otra cosa que podemos hacer para que la, la madera tenga un poquito de altura es añadir un boom, ¿vale? Añadimos un... con Shift A vamos a añadir un boom. Conectamos el fac en height, en altura, eh, normals a Normals que está aquí abajo vale y si veis ha pegado un cambio que hemos podido apreciar vale y esto es porque la fuerza el strength está a tope entonces si bajamos la fuerza vemos que va cambiando el, la influencia de nuestra textura entonces pues aquí influye más y si la bajamos pues influye menos estos cambios pueden parecer inapreciables en realidad ¿eh? pero en realidad luego se nota cuando hacemos el render vale y el subsurface esta parte del del principal que es como se llama el, el material base el subsurface es la cantidad de luz que puede llegar a introducirse dentro de nuestro material, es decir, la capacidad de, de ser translúcido. Por ejemplo, la piel, cuando nos ponemos una linterna en la mano, la luz traspasa nuestra piel. Eso sería el subsurface, ¿vale? Entonces, como la madera es más opaca que nuestra piel, pues vamos a ponerlo bastante bajito. Pero si sí es cierto que la madera absorbe luz, vale, que lo tengáis en cuenta por si luego creáis algún material que queráis que, sea que absorba luz, pues lo que tenéis que poner es Subsurface. Quizá lo que podríamos hacer es eh, ponerle también un mapa de texturas de Roughness. Vamos a copiar nuestro Color Ramp con Shift D, nos lo traemos aquí abajo. Vamos a volver a sacar el factor del Noise Texture al factor y el color se lo vamos a poner en el Roughness. Y ahora para resetear esto y que se quiten los colores le podemos dar a esta flechita y le damos a Resetear Color Ramp entonces al resetearlo pues tenemos ya el roughness con un mapa normal y lo mismo que antes lo que podemos hacer es pues darle un poquito de contraste con el roughness no para que haya partes que brillen más y partes que brillen menos vale perfecto pues yo creo que con todo esto que hemos hecho en un momento ya tenemos el material de la madera ahora para poder trabajar más cómodos podemos volver al layout ahora lo que tenemos que hacer es copiar este material a todos los listones para hacer esto podríamos ir uno por uno añadir aquí el mismo material y se selecciona automáticamente pero yo lo que voy a hacer primero es seleccionar todo. Para eh, seleccionar todo le pulsamos la tecla A y vamos a hacer Control a y vamos a aplicar la escala porque la escala afecta a cómo se distribuye la textura dentro de los listones. Vale, ahora podríamos eh, deseleccionar todo lo demás y seleccionar solamente los tablones eh, o ir seleccionando tablón por tablón y vamos a hacerlo así, ¿vale? Vamos a seleccionar tablón por tablón. Vale, y con todos los listones seleccionados eh, los podéis seleccionar también en modo en modo sólido, si os resulta más fácil para vuestro ordenador. Vale, cuando ya tengamos seleccionados todos los tablones que nos falta por pintar, eh, lo que podemos hacer es venir, a seleccionar un tablón que ya hayamos pintado y ese último tablón se tiene que quedar de este color naranjita, ¿vale? El que tenga el color naranja más claro es el que va a repartir todo el color a los demás. Así que, con todos seleccionados y el último tablón de color naranja, vamos a venir a... Object link transfer data y vamos a darle al link materials pinchamos y se nos automática y automáticamente se nos va a poner todos los colores igual como veis hay algunos materiales que hemos seleccionado sin darnos cuenta así que seleccionamos los materiales que hayamos seleccionado sin querer y podemos venir al apartado de materiales y darle a la tecla menos y de esta forma le quitamos el color que habíamos puesto sin querer vale si os pasa esto que me está pasando a mí que se vea esa franja negra es porque están clipeando los materiales entonces movemos un poquito hacia arriba vale pues ya hemos hecho el material de madera entonces ahora tenemos que buscar alguna referencia en internet sobre cuáles son los colores que queremos utilizar y ir poniéndolos a nuestro gusto os voy a enseñar un truco para poder utilizar una imagen de referencia como paleta de colores, vale, esta imagen la he cogido de ArtStation de Tiago Saraiva, vale es suya y es también un modelado 3D, así que bueno esto, esto da igual en el fondo, ¿no? pero imaginemos que queremos seleccionar los mismos colores que ha seleccionado él, vale, Pues queremos poner por ejemplo el porchecito del mismo color blanco, vale, pues seleccionamos nuestro, nuestro porchecito, vale nuestra, nuestra historia y le damos a New Material. Vale, entonces, en Base Color seleccionamos el gotero y vamos a seleccionar el mismo color, ¿vale? Es blanco pero bueno, imaginemos que se va a apreciar un poco. Vale, ya tenemos el color seleccionado. Si, por ejemplo, seleccionásemos con el gotero el azul, el azul se va a notar más. ¿Veis? Se selecciona el mismo color en el que pinchamos. Lo único que hay que tener cuidado es que las luces y sombras afectan a esto. Es decir, nosotros vamos luego a poner unas luces que van a modificar un poquito el color de nuestra casa, ¿vale? Es simplemente una técnica más que podéis utilizar para texturizar vuestras cosas entonces si ahora nosotros nos vamos a shading y seleccionamos el material rosa podríamos venir aquí y hacer lo mismo podríamos coger eh, con este material pinchamos en el gotero y podríamos seleccionar el mismo rosa que ha elegido él en el del medio podríamos seleccionar de nuevo el mismo gotero y coger una parte un poquito más oscura y luego en la parte oscura oscura pues podríamos hacer lo mismo vale algo así, entonces de esta forma también podríamos texturizar, vale, es otra manera que tenemos, yo lo voy a dejar así ya ya que lo hemos robado el, el color a Tiago, pero le hemos hecho un poquito de spam de su Station y nada, y podemos seguir texturizando, luego a la hora de texturizar nos vamos a dar cuenta de que hay algunos modelos que igual tenemos que retocar entonces, hemos visto que el tejado es de color rojo pues este no le vamos a texturizar como hemos texturizado el anterior, pero podríamos entonces seleccionamos un nuevo material el nuevo material lo elegimos aquí un rojito podemos mantener la imagen de referencia vemos que el color rojo es un poquito más rojo entonces lo podemos oscurecer un poco algo así nos puede ir bien seleccionamos también el otro tejado y este tejado también lo podemos seleccionar y ahora venimos a la pelotita y le damos al material. También podemos linkear los colores como hemos hecho antes, ¿vale? Ahora tenemos el tema de esta casa. Podríamos seleccionar cara a cara. Vale, entonces, lo que podemos hacer, si queremos seleccionar solamente el tejado, eh, podríamos venir a modo edición y seleccionar las caras en modo edición. Entonces, en modo edición, vamos seleccionando todas las caras que queramos de un color y podemos aplicarle un material exclusivo a estas caras, ¿vale? Vamos primero a añadirle un color base a todo, blanco, por ejemplo, y ya tenemos un color base. Ahora, si queremos que el color del tejado cambie a rojo, seleccionamos las caras que queramos que tengan el color rojo, una a una, y le vamos a dar al botón, de, al botón más, nuevo material, o seleccionamos un material que ya tengamos. Entonces el tejado de este color, pues le damos al color rojo y le damos a Asign. Asignamos el color rojo, volvemos a modo objeto y ya tenemos nuestro tejado. Ahora, entonces, lo de, a lo de Kame House yo, por ejemplo, le voy a añadir un letrero luminoso para que veáis también que existen las emisiones. La emisión es un material que emite color, entonces yo lo puedo poner del color que quiera. Este, por ejemplo, me, me gusta. Y luego, si lo que quiero es que ilumine mucho, pues le puedo añadir fuerza. ¿Veis? Entonces ahora es como, como un neón. Y, de hecho, si cambiamos la iluminación a nuestra escena, Vemos que pues es efectivamente como si fuera un neón. Añadimos también a este el mismo material. Es otro tipo de material que podemos meter que es interesante. En el pórtico este, por ejemplo, vamos a dejarlo de color blanco. Eh, vamos a poner en modo edición, vamos a añadirle un color rojo al tejadito de arriba. También podríamos editarlo. O incluso estos también. Podemos hacer una extrusión, cancelar y escalar. Damos a la tecla 2 y con los vértices seleccionados podríamos añadir un bebel, por ejemplo, pulsando la C para que clipe. Ahora volvemos a seleccionar las caras, seleccionamos todas las caras que tengan el color rojo y asignamos un nuevo material dándole al botón más de color rojo asignamos a pesar de que el fanart este tiene las cosas de color blanco eh, yo creo que las voy a cambiar de color vale la, a los marcos de ventana les vamos a dar un toque metálico y al suelo le voy a poner un grisáceo y la, a las columnas de la puerta le, le voy a poner un marroncito porque me apetece entonces vamos a eliminar nuestra foto de referencia para no compararnos tampoco porque probablemente el trabajo de tiago sea mucho mejor que el nuestro y así no nos deprimimos entonces eh, seleccionamos ahora nuestra columna y podemos volver a Volvemos a Shading, seleccionamos otra vez el mismo material rosa que hemos hecho antes. Entonces, para no tener que volver a hacer todo este follón, pues lo que podemos hacer es venir aquí, Control-C, lo copiamos y ahora seleccionamos nuestra columna. Y aquí ya tenemos un color blanco que le hemos puesto antes, pero si hacemos un control V podemos pegar absolutamente todo lo que teníamos antes, ¿vale? Entonces eliminamos este príncipe del BSDF que estaba y conectamos el BSDF, ¿vale? La salida de color verde la conectamos con Surface, ya lo tenemos conectado y ahora simplemente tendríamos que resetear estos colores. Como ahora eh, no queremos que sea rosa, sino que sea naranjita, o así es como lo quiero yo, pues voy a resetear el color, voy a mover esto un poco y lo voy a poner de color naranjita. y este este segundo lo voy a poner de color negro, algo así. Y de esta manera hemos copiado la textura de madera que teníamos en el otro lado, ¿vale? A los materiales se les puede renombrar también, ¿eh? O sea, podemos renombrar todos los elementos de nuestra escena clicando dos veces. Es decir, si este es el cubo de la base de la casa, pinchamos dos veces en el cubo y podemos poner casa. Esto de hecho es lo que deberíamos hacer todo el rato. Vale, bueno, voy a seleccionar la otra columna, le voy a poner el color madera y creo que en el zócalo también voy a poner color madera. Vale, me gusta a las marquesinas les voy a poner también un color madera pero cambiando un poco el tono pegamos con control v lo que habíamos copiado antes seleccionamos bsdf surface y ahora aquí reseteamos los colores pinchando en la flechita reset color ramp y aquí vamos a cambiar y aquí con control pinchando voy a poner algo más clarito vale como quiero que sea algo muy sutil pues nada los pongo de color muy clarito y ya está vale entonces nos queda así este material lo podemos renombrar le podemos llamar madera azul y se lo copiamos a la otra marquesina y si nos fijamos, esta marquesina nos choca con el pórtico, así que vamos a volver al layout. Lo que podemos hacer es rotarlo en Z y traérnoslo a un momento, o sea, como si estuviera así abierta y estuviera chocando. Vale, ahora vamos a ir con el del fondo, el del fondo, este del suelo, vamos a hacerle un tono grisáceo, sin más. Vamos a ir ahora con el material... Transparente, para ello tenemos que seleccionar la puerta, por ejemplo, y vamos a seleccionar estas caras. Antes de nada, vamos a añadir un material. El material va a ser nuevo. Y en el base color, nada, lo vamos a dejar tal cual. Vamos a añadir metálica 1, el roughness, lo vamos a bajar. Y si os fijáis, hemos convertido el marco en un espejo, se está reflejando todo. ¿Vale? ¿Veis? Está reflejándolo todo. Entonces, eh, vamos a dejar nuestro marco de aluminio. Podemos cambiar el base color si queréis por un tono un poco más grisáceo. Y ahora, en modo edición vamos a seleccionar las caras como ya teníamos seleccionadas y vamos a hacer el material de transparente entonces añadimos uno nuevo vamos a añadir el material cristal y vamos a cambiar principal BSDF por glass BSDF. le damos a glass eh, vamos a bajarle el roughness a cero para que sea brillante y vamos a asignarlo y esto ya es transparente qué ocurre que detrás de esta puerta tenemos otro plano entonces deberíamos ocultar esta puerta, seleccionar este plano que teníamos aquí detrás y eliminarlo. Eliminamos la cara y ahora ya vemos el interior de nuestra casa. Volvemos a hacer aparecer volvemos a hacer aparecer nuestra puerta y ahora podemos ver a través de los cristales lo que hay dentro. No se ve mucho, pero se ve. Vale, si queremos cambiar alguna propiedad del cristal podemos venir por aquí y en Viewport Display, que os saldrá cerrado, abrimos Viewport Display y en Settings eh, podemos marcar Screen Space Refraction. Le damos y ahora tenemos un poquito más de un poquito más de transparencia. También si quisiéramos podríamos darle algunos niveles de subdivisión a esta puerta para que tenga más geometría y funcione mejor nuestro modificador. Entonces vamos a eh, subdivision Surface, se nos deforma porque lo tenemos en esta opción pero si cambiamos de Cat, Move, form, Crack no sé qué, a Simple y al darle a Simple pues eh, mantiene las proporciones de nuestro objeto añadimos un nivel o 2 y en teoría esto hace que funcione mejor pero bueno, lo vamos a ver mejor cuando abramos las ventanas de atrás, yo lo voy a aplicar ahora vamos a ir con esta ventana eh, esta ventana forma parte de toda la casa así que tenemos que seleccionar el marco por una parte y el resto por otra así que bueno, es igual de Simple que antes. Vale, he puesto el tabloncillo y creo que este tablón lo voy a utilizar para hacer una especie de repisilla, ¿vale? Vale, y a este tablón le voy a aplicar otro color. Le voy a aplicar el color madera normal que hemos hecho. Vamos ahora sí con la ventana, con el marco. Seleccionamos las caras del marco. Hay que seleccionar también las caras interiores. Y esta cara superior también la voy a seleccionar. Vale, y con ellas vamos a darle a un nuevo material. Y vamos a asignar el color metálico que hemos hecho antes. El metálico era este que brilla, creo. Vamos a asignar. Vale, es importante nombrar los materiales, ¿vale? Para luego poder encontrarlos. Vale, y ahora vamos a seleccionar la cara. Vamos a asignar de nuevo un nuevo material asignamos un nuevo material cristal y le asignamos a la cara este color ahora volvemos al modo objeto y ya podemos ver a través de esta ventana también vamos a hacer las traseras para que se vea mejor tenemos que hacer el mismo proceso como vemos aquí se nos ha olvidado poner un tabloncillo aquí arriba así que nada simplemente podemos duplicar uno lo posicionamos en su sitio y aplicamos la escala para que nuestra textura funcione bien y ahora vamos a seleccionar esta nueva ventana entonces seleccionamos damos a modo edición y podríamos seleccionar uno a una pero como luego vamos a poner el cristal en las caras que es mucho más fácil pues yo lo que voy a hacer es seleccionar toda esta caja voy a seleccionarlo todo así vamos a aplicar vamos a aplicar primero el material metálico seleccionamos el material metálico asignamos y ahora seleccionamos nuestras caras y podemos aplicar el material de cristal seleccionamos el cristal y asignamos y como veis ya vemos a través de nuestras ventanas vamos a ir por la parte delantera para que se aprecie mejor vamos al modo sólido y si lo veis pues ya tenemos transparencia dentro de nuestra casa que la verdad es que pues luego le podemos poner dentro una luz y bueno cuando hagamos el entorno, la isla, el agua y tal pues va a quedar más, bastante más chulo vale, vamos con la última ventana con esta última ventana vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer vamos a seleccionar el, la ventana vamos a ir a modo edición y en modo edición vamos a elegir todo nuestro marco, vamos de seleccionar esta cara, vale, que se ha seleccionado la cara del fondo y esto parece que también se ha seleccionado, vale seleccionamos solamente el marco, nos fijamos bien que esté seleccionado solamente lo que nosotros queremos, podemos ocultar algún tablón para ver mejor y vamos a añadir el material metálico, luego con el material metálico ya aplicado seleccionamos, seleccionamos las caras que queramos y mismo proceso, asignamos el material de cristal y listo y ya vemos a través de nuestras puertas, de nuestras ventanas, lo vemos todo. Esta ventana ya nos queda un poco coja, así que no nos va a quedar más remedio que poner cristal y también vamos a poner el, el mismo material. Así que vamos a retirarle los materiales que tenía puestos. Vamos a añadirle uno nuevo, que va a ser primero el metal. Buscamos el metal. Lo asignamos. Se asigna automáticamente y ahora buscamos nuestro material cristal y ya está problema pues que ahora lo que hay detrás de esta ventana es este bonito plano entonces pues tenemos que vamos a hacer algo aquí vamos a hacer un corte quizá vamos a venir al modo sólido y vamos a hacerle un corte con el knife vale con, con la herramienta knife seleccionamos la herramienta de knife y vamos a hacer desde aquí hasta aquí un corte hasta aquí otro hasta aquí otro y vamos a pulsar enter vamos a hacer lo mismo aquí abajo uno hasta aquí otro hasta aquí y otro hasta aquí. Esto es una chapucilla ¿eh? lo que estoy haciendo. Pero bueno, vamos a la herramienta de selección, seleccionamos esta y esta cara, las eliminamos. Y bueno, haciendo el agujero pues podemos trampearlo un poco. Lo único que es verdad que se sigue viendo la parte de atrás y no me gusta el resultado. Pero igual luego lo que podemos poner es una bombillita y ya está. Y que se vea luz desde ahí y listo. Vamos a ver otros modos de iluminación. Eh, ahora mismo tenemos el background que es como un fondo de escritorio. Y aquí hemos alterado el color. Podemos cambiar el color, subir, bajar y tal, y no sé qué. Vale, pero si pinchamos aquí en el color, pinchamos en el puntito amarillo, lo que podemos hacer es traernos un Sky Texture. El Sky Texture se puede modificar también. Aquí está el Nishita, hay varios, ¿no? Pero yo creo que el que mola es el, el Nishita, que es el que está puesto ahora. Eh, si os fijáis, estamos en un mundo vacío porque no hemos hecho ninguna isla, no hemos hecho nada, y en el fondo está nuestro sol, ¿vale? El tamaño del sol lo podemos regular desde aquí, ¿vale? La intensidad del sol también la podemos alterar. La la elevación del sol lo mismo podemos bajarlo para que sea un atardecer o lo podemos subir es decir tenemos control total sobre el sol podemos darle una inclinación y luego la rotación también la podemos cambiar es decir podemos mover la posición de nuestro sol que es bastante interesante para hacer por ejemplo atardeceres o amaneceres y se pueden cambiar varias cosas por ejemplo la densidad del aire se puede subir y ahora estamos en mad max se puede bajar desaparece todo tipo de partícula vale eh, se le puede poner polvo y que eso lo que hace es que la difum se, se difumina menos el la luz y si mezclamos polvo con aire está viniendo la calima del Sáhara. Luego tenemos también la opción del ozono. El ozono como es de color azul pues nos da tonos azulados y aquí podemos cambiar la fuerza de intensidad de nuestro sol. vale Entonces como veis esto nos genera unas sombras interesantes. Si cambiamos la rotación del sol y conseguimos que entren por las puertas o lo que sea, pues como hemos, como hemos hecho transparencias y podemos ver a través de la casa, pues eh, nos va a resultar bastante interesante cambiar esta rotación del sol. Bueno, podéis ir jugando con todos estos valores, ¿vale? Son interesantes para darle una iluminación distinta a nuestras casas. De hecho se puede cambiar la iluminación, hacer renders distintos, uno como si fuera de día, otro de noche, es decir, eh, tenemos libertad total y absoluta de hacer lo que queramos con ello. Vamos a dejarlo estar y ya luego cuando vayamos a hacer el render vamos a, vamos a cambiarle los valores por los que queramos vale. pues vamos a hacer una isla para hacer una isla vamos a volver al, al modo objeto y desde el modo objeto vamos a añadir un plano vamos a escalarlo del tamaño de la isla la, el tamaño de la isla de la Kame House es bastante pequeño venimos a modo edición y en el botón derecho pinchamos y le damos a subdivide subdividimos una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces volvemos al modo objeto y vamos a posicionar nuestra isla debajo ¿vale? por donde más o menos iría la parte sumergida y ahora en modo edición podemos seleccionar modo vértice seleccionamos el vértice del medio y activamos la edición proporcional y le damos a la teclaje para moverlo y aparece este circulito. Este circulito podemos controlar su tamaño con la rueda del ratón. Lo que hace es que va a influir en los vértices de alrededor. De esta manera podemos elevar como si fuese una isla nuestro plano. Entonces vamos a moverlo, podemos seleccionar otro vértice si queremos queremos modificar otras partes de nuestro plano. Y de esta manera hemos conseguido pues, hacer más o menos un montículo que va a servir de isla. Ahora por encima vamos a poner agua, ¿vale? Entonces, para que no se vean estos artefactos, lo que podemos hacer es pinchar con el botón derecho, Shade Smooth, y ahora se nos suaviza toda la isla. Vale, para texturizar este plano vamos a ir a Shading de nuevo y vamos a añadir un nuevo material otra vez y vamos a añadir un Gradient Texture. Shift A, vamos a añadir un Color Ramp, color Ramp. el Color al fac y el Color al Base Color. Y aquí vamos a cambiar pues, el color de nuestra textura, ¿vale? Vamos a empezar primero con dos, luego ya añadimos más. Un verdecito que es para el césped. Y vamos a poner un amarillo que es para la parte inferior, que es la arena que va a ir a la playa, ¿vale? Para cambiar vamos a añadir un mapping. Vamos a añadir también un texture coordinate. Texture coordinate. El generate mal vector. Vale, ¿veis? Entonces ahora si vamos cambiando aquí estos factores por lo que estoy viendo va en y y vale tiene que ser algo así pero invertido entonces pues vamos a cambiar el color de aquí y si le damos más y menos pues puede ir cambiando el rollo vale y luego es ir ajustando el, el colorcillo Acordaos que con control T podemos, o sea, con control y pinchando en el color ramp podemos añadir más colores. Entonces aquí pues vamos a cambiar un verde un poco más oscuro quizá. Entonces si os fijáis, eh, ahora nuestras texturas están afectando en función de la altura que tenga nuestro plano. Es decir, que si vamos levantando un poquito más los vértices va afectando un poco más también. ¿Veis? Para tener más control, pues casi que venimos mejor, una zona grande de influencia y vamos moviendo. Esto puede ir quedando así. Eh, aquí si cambiamos Linear por Erase, pues eh, el cambio es distinto, ¿vale? Y luego evidentemente al Color RAM, pues le podemos dar la influencia que queramos. Luego, el plano, eh, tener cuidado cuando lo escaléis, no vaya a ser que se os meta dentro de la casa, como me ha pasado a mí. ¿Vale? Y también podéis modificar en la parte de la Y para que afecte más o menos, ¿vale? O sea, esto cuanto más lo mováis, pues más afecta. Vale, yo creo que algo así puede ir bien Y también vigilando que no entre el plano dentro de la casa Podemos hacer zoom, entrar dentro de la casa Y aquí comprobar que ves, aquí por ejemplo este plano, este vértice se me ha metido dentro Vale, pues cuando estemos contentos con nuestra selección eh, Podemos añadir casi otro plano, ¿vale? Vamos a añadir un plano por debajo Que este va a ser el fondo del mar Entonces este hacerlo muy grande Lo vamos a poner justo debajo de nuestra isla y ahora vamos a darle el color al plano como os he explicado antes. Eh, seleccionamos nuestro plano, vamos a darle a un nuevo color y en el Base Color vamos a seleccionar el gotero y vamos a seleccionar este mismo color. Como le está afectando la luz, pues el color es algo distinto. Le está afectando a la luz del entorno. Entonces, en función de donde pinchemos, si brilla mucho o si brilla poco, pues va a tener un color u otro. Pero bueno, da igual porque esto va a estar debajo del mar. Vamos a duplicar este plano, vamos a subirlo en Z y lo vamos a poner a la altura donde queremos que llegue el mar. Si el mar queremos que llegue a esta altura, pues lo dejamos ahí. ¿vale? Y debajo tenemos nuestro plano. Y ahora vamos a cambiarle la textura. Vamos a cambiarle la textura a este plano para que este plano sea el agua. Vale, entonces, para hacer agua en este plano vamos a venir al shader de nuevo al shade y vamos a venir al príncipe del BSDF y en transmisión vamos a poner la transmisión a 1. ya tenemos agua transparente vale y vamos a añadir un nodo de boom que hay que darle igual shift a buscamos aquí boom Añadimos el boom y vamos a añadir mejor un mousse grave, un mousse grave texture, perdonadme que estaba poniendo antes un noise texture. Vale, pasamos del hate al hate y el, la escala y el normal va al normal. Aquí vamos a cambiar la fuerza, vamos a. Modificar esto, vamos a ponerle un poquito de distancia y el Base Color lo vamos a poner en blanco, ¿no? Porque el agua se supone que es blanca, ¿eh? o sea, es transparente, ¿no? Vale, a este plano le podemos también añadir un Subdivision Surface para que tenga mejor eh, resolución no sé si veis la diferencia pero bueno hay algo de diferencia yo le voy a poner un par de subdivisiones y lo voy a aplicar vamos a aplicar la escala también porque seguramente no tengamos aplicada la escala ahora podríamos cambiarle el color de blanco a un verde azulado si lo subimos mucho 0. a ver vamos a subirlo más ahora sí si subimos la escala las, las ondas son más pequeñitas y si la bajamos, las ondas, las olas son más grandes. Bueno, pues eso lo podemos ir ajustando. Ahora para que las ondas estén más o menos a la misma distancia del... O sea, a una escala parecida a la de la, a la, de la casa, pues hay que subirlo bastante, yo creo. ¿Vale? Para que... para que parezca un mar de verdad, pues hay que subirle un poco, yo creo. Así que, bueno, ya sabéis, es el Distance lo que hay que ir modificando. Bueno, y el Strength también, claro, el Strength también afecta yo voy a buscar el valor que me guste vale, así más o menos me gusta cómo queda el agua y antes de seguir texturizando vamos a hacer unas palmeras para nuestra game house para ello vamos a volver al modo sólido vamos a ocultarlo todo seleccionando todo con la tecla A y pulsando la H luego vamos a ir a buscar nuestras imágenes de referencia tienen este iconito de la imagen y vamos a hacer aparecer una la de la vista frontal vale pues eh, yo voy a duplicar esta la voy a dejar en su sitio y la voy a ocultar y voy a traerme la palmera vale para tenerle a referencia donde el 3 de curso no hace falta que sea exactamente igual pero bueno vamos a intentar hacerlo lo más parecido posible vamos a añadir un cilindro este cilindro tiene muchos vértices no necesitamos tantos segmentos así que vamos a cambiarlo y vamos a ponerle por ejemplo 16 sí o 12 algo así nos puede valer ahora escalamos en modo edición ahora tengo el modo proporcional activado esto también el modo proporción se activa y se desactiva aquí también tenemos Cuentas voy a escalar se posiciona el cilindro en la base seleccionamos caras volvemos a la vista frontal y con la cara superior seleccionada vamos a hacer una extrusión y traer hacia arriba con la tecla G movemos en X acomodamos en su sitio escalamos rotamos si es necesario y para que sea más fácil ver la referencia vamos a activar el wireframe repetimos el proceso hasta arriba y a partir de aquí vamos a hacer una línea imaginaria extruyendo hacia arriba. Aquí ya no hace falta que seamos tan precisos porque luego lo vamos a intentar tapar de alguna manera. Así que vamos a hacer lo mismo. Y ya tenemos el tronco de nuestra palmera. Ahora vamos a hacer las hojas. Para hacer las hojas vamos a mover el tronco. Para hacer las hojas vamos a añadir un plano. Vale, añadimos este plano y en modo edición vamos a esto es importante, ¿vale? Lo que os voy a explicar ahora es importante. Para hacer las hojas vamos a modo edición y vamos a mover en nuestro plano, en X, o en, en la dirección que queráis, pero vamos a mantener el pivote de rotación, que es este puntito naranja, en el 3D cursor, porque luego a la hora de duplicarlo vamos a hacer que pivote alrededor de esto, ¿de acuerdo? Entonces, escalamos en Y, vamos a añadir unos loop cuts y otro en el medio transversal, así, perfecto. Vamos a seleccionar todos los ejes, excepto estos dos, y vamos a hacer un bevel con control B. Seleccionamos los ejes de los extremos y aplicamos una escala en Y. A los ejes del centro los podemos escalar en Y también, pero hacia afuera. Y a estos dos, estos dos los vamos a mantener y estos vamos a escalarlos también un poco. También podríamos hacerlo de manera proporcional seleccionando el del medio, viniendo a la herramienta proporcional y escalando. Escalando de esta forma pues aplicamos la proporción a todo, el, a todo el modelo. Vamos a seleccionar el mismo eje que tenemos seleccionado, que es el del medio, y con la edición proporcional vamos a moverlo hacia arriba con la tecla G para darle la forma de la palmera. Y ahora lo que voy a hacer es un loop cut en medio aquí, Vale, vamos a mover todo menos estos dos vértices, menos estos dos ejes, solamente los ejes del medio y los vamos a mover hacia abajo. Muy bien, pues algo así ya nos puede funcionar. Ahora simplemente pinchamos Save Smooth y vamos a duplicar nuestra hoja, pulsamos Enter y ya lo tenemos. Vamos a repetir esta operación, no vamos a hacerlo todo el rato igual, pero bueno, vamos a duplicarla unas cuantas veces y luego ya subimos, bajamos y movemos, ¿de acuerdo? Así que... Muy bien, pues con toda la palmera ya duplicada, ya tenemos bastantes hojas, podríamos duplicar también. Parece una flor más que una palmera, así que para cambiar esto y randomizar un poco la forma y el tamaño de las hojas, como tenemos el origen en el centro de la escena, podemos rotar y nuestra hoja va a pivotar siempre en el centro, que es donde luego va a ir el tronco. Entonces podemos rotar, podemos escalar y se va a mantener siempre el pivote en el centro. Así que consiste en eso, en escalar un poquito, en rotar hacia abajo. Esta la podríamos duplicar, rotarla en Z74-73 grados. Así tenemos un poquito de randomización, ¿vale? Así que vamos a randomizar las hojas. vamos a seleccionar todas las hojas después de randomizar y ahora las podemos emparentar para ello vamos a hacer un, una, un control p y parentamos el objeto el, ulti, el objeto que va a mandar sobre el resto va a ser esta hoja y yo puedo mover esta la puedo mover de manera independiente pero esta se lleva a toda la palmera también podemos seleccionar todas las hojas y moverlas independientemente vamos a la vista frontal y vamos a ubicarla en su sitio y ya tenemos la palmera completamente en su sitio vale ahora para hacer los cocos podríamos modelarlos uno a uno añadiendo por ejemplo una esfera o si no podemos Venir a edit preference, añadir extra mes, add extra mes, lo activamos, save preference y ahora tenemos un rock generator. Vale, se nos han añadido en mes un montón de opciones para poder añadir nuevas, nuevas opciones. Rock generator pues hacemos una roca, pinchamos en la roca y se nos ha generado pues esto, una roca está y ya está, esto es lo que vamos a convertir en un coco también le podemos cambiar el nivel de detalle si queremos que tenga menos detalle o más detalle pues lo podemos cambiar, vale aquí se pueden modificar ciertos parámetros pero este por ejemplo puede venir bien vale le bajamos el display detail y yo creo que así ya tenemos un coco entonces misma operación, nos venimos a la vista frontal nos traemos el coco, lo escalamos y lo posicionamos en su sitio. Ponemos unos cuantos cocos, los rotamos, los escalamos y yo voy a poner uno aquí en la punta para que no se vea ya tenemos la palmera. Esta palmera la podemos guardar como una copia de seguridad en una nueva colección. Podemos pulsar la tecla M y añadir una nueva colección. Añadimos una nueva colección que se va a llamar palmera. Otra manera de añadirlo a una nueva colección es pulsando sobre ella y abajo pone Move to Collection. Move to Collection y aquí podemos elegir la colección que ya hayamos hecho o agregar una nueva. Entonces yo ahora lo que puedo hacer es un duplicado. Me lo traigo, por ejemplo, al centro. Muy bien, pues ya tenemos nuestra palmera y ahora es momento de texturizar. Así que vamos al modo render y en modo render vamos a ir pues, colocando las texturas como ya hemos hecho antes. Seleccionamos un tono marroncito para el tronco. No nos vamos a complicar con unas texturas muy complejas. Si queréis complicaros, complicaos. Yo lo voy a hacer sencillo para que no se alargue mucho. Ya habéis visto cómo se añaden texturas de ruido, habéis visto cómo se hace con nodos y tal, pero bueno, para principiantes yo creo que es un poco demasiado. ¿no? Entonces buscamos la roca 1, añadimos un material y si os fijáis, todas las que hemos duplicado con Alt D se están transformando a la vez. A este le vamos a poner verde y ahora las hojas, para las hojas voy a hacer un material sencillo, y esto ya lo hemos hecho con los tablones, pero vamos a repetirlo para colocar el mismo color en todas las hojas, seleccionamos todas las hojas seleccionamos la hoja de color verde, la última nos vamos a Object Data Link, Link Materials y ahora ya tenemos todas de color verde, esta no se le ha puesto ningún color, así que vamos a hacer lo mismo vale, pues con nuestra palmera ya hecha, podemos volver al modo objeto al modo sólido y vamos a hacer una copia de seguridad de esta palmera para hacer la copia de seguridad si no la hemos hecho ya le damos a la tecla m lo movemos a una nueva colección pinchamos nueva colección aquí ponemos palmera que es nuestra copia de seguridad la tenemos en una colección y a esta le vamos a aplicar un join vale para hacer un join hay que darle a control j y se nos juntan todos los objetos en uno entonces ahora esta, ahora esta palmera ha hecho un Join y si os fijáis ha aumentado la resolución de todo. Eso ha sido porque tenemos eh, algunos objetos que tienen más resolución. Entonces para que no se note tanto le damos Shade Smooth y ahora ya tenemos un tronco pues, bastante texturizado. Y ahora vamos a volver al modo Render. Vamos a hacer aparecer todo lo demás. ¿Vale? Ocultamos todo lo que no queramos ver. Ocultamos la copia de seguridad de la palmera. Y ya con nuestro objeto preparado, pues simplemente tenemos que colocarlo en su posición. Vamos a colocar en su sitio la referencia, vamos a hacer aparecer nuestra referencia y vamos a tratar de colocarla en su sitio. Y ahora cogemos nuestra palmera, la movemos en X, a ponerla en su sitio. Aquí ya tenemos una, duplicamos, rotamos en Z, reposicionamos, duplicamos en Z, en X, perdón, rotamos en Z, Buscamos la posición y escalamos, ocultamos nuestra referencia y ya estamos listos. Ya tenemos unas palmeritas para nuestra Kame House. Si en un futuro quisiéramos cambiar el, los materiales, eh, seleccionamos la palmera, seleccionamos el material que queremos cambiar y yo por ejemplo voy a cambiar este marrón que está brillando mucho con el sol y si quiero que brille menos, el roughness cuanto menos más brilla y cuanto más menos brilla. Entonces vamos a dejarlo en un 0.8 más o menos y ya estamos. Vamos a guardar el, el proyecto y vamos a hacer unas nubes. ¿Qué os parece? Para añadir unas nubes eh, hay un sistema bastante sencillo y vamos a hacerlo. Vamos a darle a añadir un nuevo mesh y vamos a utilizar las metabolas, que se llaman. Entonces, para seleccionar metaballs, venimos a Shift-A y metaball, seleccionamos una bola. La bola ha crecido dentro de la casa y nos la movemos. Si yo la duplico, mirad lo que pasa. Es como plastilina. Esto se junta y se separa. Seleccionamos, duplicamos y hacemos nubes a nuestro antojo. Vale, esta nube ya me puede gustar. Seleccionamos todo nuestro objeto. Vamos a añadir una metaball para que lo veáis. Si añadimos esta metaball y la duplicamos y hacemos las formas que queremos... Y venimos a modo edición, en modo edición no se ve nada, porque esto pues digamos que tiene, tiene una forma distinta, ¿vale? O sea, no, no podemos editar nada, pero si quisiéramos editarlo, lo único que tendríamos que hacer es seleccionar toda nuestra nube en modo objeto y la podemos convertir en Mesh. Y ahora ya sí que podríamos editar la geometría. Vale, pues ya tenemos dos nubes y nada, esto ya consiste pues en ubicar en su sitio. Podemos duplicar la misma nube, cambiarle la escala, rotarla un poco... Así parece que son distintas. Y con esta misma técnica de las metaballs podríamos hacer la nube de Goku. Pero bueno, si queréis, hacer un, si queréis que haga un vídeo mejorando el shading, mejorando el render, y que tengamos también la nube de Goku, dejármelo saber en los comentarios y darle un like. Porque a mí hacer este tipo de vídeos me supone muchas horas de edición. Y es un coñazo. Si alguno habéis hecho vídeos alguna vez, sabéis que esto es un coñazo. Entonces, eh, si os interesa mucho, yo me comprometo a traerlo. Pero tengo que ver apoyo en el vídeo. Si no veo apoyo en el vídeo, no lo voy a hacer. Porque prefiero hacer otros vídeos que son más fáciles, que tardo menos en editar y que me reportan las mismas visitas. Yo en realidad esto lo hago por vosotros, por, para la gente que quiera aprender haciendo tutoriales en castellano. O sea que si queréis que os traiga un vídeo tutorial más completo, ya sea este o el siguiente, o queréis que haga un personaje, dejármelo saber porque tampoco voy a estar haciéndolos aquí para nadie, ¿vale? Así que bueno, gracias por ver este pequeño tutorial. Eh, ya hemos aprendido... Bueno, pequeño, ha quedado bastante grande. Hemos aprendido a modelar, hemos aprendido a hacer palmeras, hemos aprendido a hacer nubes, hemos aprendido a texturizar, a texturizar el agua... Si queréis unos consejos... En el momento en el que podáis, eh, buscad un addon para tener texturas prefabricadas. Yo tengo este que me compré, pero hay algunos gratuitos, podéis encontrar algunos gratuitos. Entonces, imagínate que yo quiero poner agua. Yo selecciono mi plano y aplico. Porque fijaos, con un solo clic, cómo ha cambiado todo el tema. Y con las maderas, lo mismo. Muy bien, y eso es todo. Gracias por verlo y nos vemos en la próxima.